Buenas tardes, Rosmarie Tapia continuando con el anecdotario de sus novelas. Esta vez le toca a Roberto por el buen camino. Recuerden que yo lo divido en tres capítulos. Ese anecdotario que surge durante la creación, en la creación y después de publicada. Quiere enterarse de todas estas anécdotas. Suscríbase a mi canal de YouTube y déle click a la campanita. Recuerde que estos videos salen viernes, sábado y domingo a las 6 y 30 en estreno en mi canal de YouTube en vivo. Si no tiene tiempo, esa hora puede verlos posteriormente. Iniciamos con la dedicatoria de Roberto por el buen campo. Esta novela está dedicada para aquellos que han dado un salto.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 el delincuente este lo conocían por su apodo. nunca lo registraron no tenía nombre y cuando recuerden que esta novela se hace en el año 2000-2001 yo busqué un referente para el joven del barrio del que era la superación de un barrio como el Chorrillo y recordé al campeón de los campeones Roberto Mano de Piedra Durán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 Susana, la ala por el cabello y la punta con una pistola en la cabeza. Ese es el inicio. Cuando los jóvenes en riesgo social comienzan a leer, dice quieto, man, dice la escritor hablando como maleante, esta es mi novela, y comienzan a leerla. Y ahí aprovecho para contarles las vicisitudes de un delincuente juvenil. la novela se desarrolla de una, de una manera con mucha acción una acción trepidante y una vez que hieren a Luis Carlos matan a Susana Luis Carlos queda inválido María Cristina consigue la dirección para ir a visitar a hijo. Ella quería que él palpara ese dolor que siente una madre cuando su hijo es atacado. Le pide permiso al juez, el juez no está de acuerdo, pero al ver el dolor de María Cristina piensa que si ella habla con el muchacho, tal vez se desahogue. Pero mientras se descuidan María Cristina toma la dirección del delincuente. Ella va al centro de cumplimiento, se lo llaman, él la reconoce porque la había visto en las noticias. Hasta comenta, es mucho más bonita en persona. Y María Cristina le insulta, le dice basura inmunda, le dice todos los insultos que a ella se le ocurre. Entonces Tutti se disgusta y dice, ¿usted cree que eso a mí me importa? Si mi madre Solo me llama Tuti cuando está contenta, me llama perro, me llama desgraciado. Todos los insultos ya yo se lo escuché a mi madre. Y María Cristina le dice, y es que tienes madre, una escoria como tú tienes madre. Y dice, ¿Qué, ¿qué le pasa señora? ¿Usted cree que yo salí de un basurero? Claro que tengo madre y estoy sufriendo porque mi salud hermanitos, son ocho, y solo comen cuando yo robo en la cara María Cristina, eso siente como cierto impacto, pero cuando él comienza a insultarla, ella sale desesperada y se encuentra con el psiquiatra del centro de cumplimiento. La ve tan afectada que le dice, por favor, señora, ella se le presenta. Tenga calma, usted tiene mucho rencor. Dice ya cómo no voy a tener rencor si, de, si pudiera lo mataría con mis propias manos. Y él dijo cuidado con ese sentimiento. Ese es el mismo que sienten estos muchachos, que expresan estos muchachos cuando cometen un delito. Ya dice cómo se si atreve a compararlo. Dice no la estoy comparando, la estoy haciendo un llamado a la reflexión. María Cristina llega devastada a su casa y habla con, con su hermana, Irma. Y le dice, un seguridad, Antonio me dijo algo, la sangre se para con sangre. María Cristina llama, este eran un, unos tipos que habían sido expulsados de las fuerzas de defensa, por su mala conducta y se dedicaban a estos tipos de trabajitos Ellas insisten en ir con ellos, ella quería acabar con la familia de Tuki claro que yo no iba a poner eso en la novela, pero yo me pregunto qué me haría a mí desistir si tuviera un sentimiento de odio tan fuerte y me llega la imagen de un niño y cuando María Cristina va con los sicarios a cobrar venganza, se abre una puerta de lata. En la casa decía, si no matos, mato, me matan. Ese era el letrero que tenía como un grafiti. Y sale un niño desnudo. ¿Por qué desnudo? Símbolo de la indefensión. Y sale a orinar sobre la basura. Cuando María Cristina ve el niño, entra en una crisis comienza a gritar, no, Antonio, detenga la acción. Y él sabe que ese es un barrio muy peligroso. La ala la lleva para el carro, la tira dentro del carro para darse a la fuga. Cuando se aleja, ella dice, pero Antonio no se da cuenta que era un niño. Y él era un, otro maleante y le dice, doña, ¿qué le pasa? ¿Usted cree que a estos maleantes lo paren grande? son niños. Y ella comprende que los niños nacen buenos, el entorno corrompe. Y ella le pide, Antonio, tiene que pagarme la misión, y él dice, le voy a pagar la misión y lo voy a contratar para otro trabajo. Y él dice, ¿cuál otro trabajo? Dice, regresar a la casa. Dice, regresar, Dice, pero ahora no vamos a quitar nada. Lléveme al supermercado. ¿Quieres saber cómo continúan las anécdotas de Roberto por el buen camino? La novela que me abrió a mí las puertas anchas de la literatura. Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita. En el segundo capítulo seguiré narrando todas estas aventuras, todas estas anécdotas. Hasta siempre.